Cuando insertamos una imagen en un documento mmm, general con Excel Learning, en cualquiera de sus e lo que nos ocurre habitualmente es que la imagen se sitúa como un carácter más dentro del texto y por tanto, lo que sucede es que el texto nos queda a su derecha como un carácter más o por arriba si había algún, pero nos queda un espacio en blanco en ocasiones lo que vamos a necesitar es que esta imagen aparezca situada a la izquierda o a la derecha de la pantalla. Para ello simplemente tendremos que pulsar en el botón de insertar editar imagen y en la solapa de apariencia elegir alineación, por ejemplo, a la izquierda. Vemos cuando pulsamos en eh, alineación a la izquierda cómo en el testigo que tenemos nos muestra cómo va a quedar la imagen actualizamos y comprobamos un efecto que es conveniente evitar y es que el texto queda completamente pegado al borde de la imagen. Para ello lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer en dos pasos pero se podría hacer desde el principio. Seleccionamos la imagen, nuevamente pulsamos sobre el botón de insertar o editar la imagen y en apariencia le vamos a dar un espacio horizontal, por ejemplo, de 10 eh, no hace falta que pongamos la unidad porque automáticamente se ponen píxeles pero fijémonos en una cosa este 10 se, transmite, se, se transforma en un, un margen izquierdo de 10 píxeles y un margen derecho de 10 píxeles si nosotros tenemos la imagen a la izquierda nos interesa que esté realmente alineada con el borde del texto, con el margen de texto y no que se desplace 10 píxeles por lo tanto podemos tranquilamente borrarle estos 10 píxeles a la izquierda. Actualizamos y al actualizar vamos a ver que la imagen queda alineada con el borde izquierdo del texto y vemos que a su derecha aparece un margen y el texto va flotando a su alrededor. Exactamente igual, si la imagen hubiera estado a la derecha pulsamos en apariencia, la situamos a la derecha y en este caso lo que vamos a hacer la imagen está a la derecha, le ponemos el espacio horizontal de 10 píxeles y lo que vamos a hacer es eliminar el margen derecho, puesto que no necesitamos que se separe del margen derecho, sino solamente que deje espacio por la izquierda. Aceptamos, ahora actualizamos la, la imagen y aquí la tenemos a la derecha. Vemos que queda alineada en el borde derecho y tenemos un espacio. Normalmente, si no tenemos el texto justificado, aquí sí que vamos a ir viendo banderas y no un borde tan regular como cuando teníamos en el borde izquierdo, salvo que le digamos que este eh, párrafo de, de texto queremos que esté justificado completamente, entonces si vemos el espacio totalmente regular.